Desde que te vi yo me enamoré Solamente a ti primero pensé, luego existí, no pude creer Que te tengo aquí, te tengo otra vez Desde que te vi yo me enamoré Solamente a ti primero pensé, luego existí, no pude creer Que te tengo aquí, que te tengo aquí ya yeah. Me tiene loco y no sé por qué. Serán tus nubes tú en diable. Beba, ya no sé lo que me pasa ya. Yeah. Me tiene loco como un vudú de aquí para allá ya. Yeah. Llenándome de piche para poderme casar ya. Yeah. Mi corazón es agarrar y poderte apropiar. Si estoy bien, no me importa lo que pasa ya. Yeah. tal de que estás enamorada, no pasa nada más. Yo estoy aquí para hacerte feliz, no me importa nada más. Nadie a mi toqué, nadie a mi toqué, ya. Yeah. Yeah, yeah. Nadie a mi toqué, nadie a mi toqué, ya. Yeah. Desde que te vi, yo me enamoré. Yo me enamoré. Solamente a ti primero pensé. primero pensé. Luego existí, no pude creer. Yeah. Que te tenga aquí, te tenga otra vez. otra vez. Desde que te vi, yo me enamoré. Me enamoré. Solamente a ti primero yo pensé. Primero pensé. Luego existí, y no pude creer que te tengo aquí, que te tengo aquí ya. Yeah. Quédate conmigo hasta el día en que yo me muera. No me alejaré aunque tu a mí ya no me quiera. Pero si sí me pondré mal si te veo con cualquiera. En mi vida no podré ser el que antes yo era. Vivo la vida con ella porque nadie nos va a separar. Tu corazón está loco y mi labios que te quieren besar. Mami no me niegue un beso porque de verdad me pondré mal. Tu corazón está roto y quizás yo te lo pueda arreglar. <música> <música>